Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? Bueno, eh, primero que nada quiero empezar diciendo que eh, disculpen por esta cámara web, por la calidad del video y además disculpen porque probablemente este envío va a, a caerse eh, inesperadamente porque mi computador está teniendo muchos problemas se está reiniciando horrible. Instalé Windows 11 y me ha destruido el computador, me lo ha vuelto obsoleto, se reinicia muchísimo. Entonces, bueno, pero aquí estamos, acá estamos listos para empezar. Voy a ver cómo me dio arreglo acá que me veo como todo sobreexpuesto. Entonces me está tocando usar la mara web, pero me escuchan, todo bien, estamos excelente. Cuéntenme ahí, estamos en la juega. Por más que haya obstáculos, toca presentarse y darle. Entonces, bueno, saludando a Viole, a Marcos. ¿Qué más, Marco, A María Esther, ¿qué más? Pau, Pau, tiempo sin verte. Miguel, ¿cómo van? Laura, ¿qué más? Bueno, vamos, Heidi, hola. Excelente, vayanme saludando ahí. Ya saben que esto de los envío, uno necesita verlos, necesita... Escucharles ¿no? escucharles en su mente mientras los leen en el chat. Entonces, bien activados en el chat, porfa, para que nos acompañemos bastante, eh, para que me hagan sentir acompañado, porque yo estoy acá solito hablándole a una pantalla en Vietnam. Entonces, bien activos en el chat, listo. Eh, hola, Alex, Alberto, señor, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Alberto, te inscribiste el ver vamos a hablar. Pongamos una ficha de ajedrez en el chat eh, comentando para confirmar que se han inscrito a este CLE, que es el CLE de Stefan Swift, novela de ajedrez, Pau, por supuesto me acuerdo de ti, ¿cómo no? Jerry, hola, Sandra, ¿cómo estás? Eh, apa, ahí está Marco activo. Ay, Marco, ay, ay, Marco. Marco, ahí está. Marco, creo que le di por, eh, por error ocultar tu mensaje de la fichita de Andrés el peón. <ríe> Fue un error, pero eh, es que me está siempre poniendo, ustedes ponen peones y me y me, y me, pare, y me sale acá como que tengo que aceptar el, el, el pues el comentario. No sé, será que eso es una ofensa. YouTube lo considera una ofensa. <ríe> no lo sé, pero bueno. Ahí veo a Marco inscrito, excelente, Pau también, P sigan poniendo, Miguel también. Ay, siempre me salen como que tengo que aceptar el mensaje, qué cosa de locos. <ríe> no entiendo por qué YouTube, YouTube, por qué eres tan raro. Pero bueno, eh, gracias por estar acá, sobre todo muchas gracias por haberse inscrito al CLE Novela de Ajedrez. Yo tengo mi librito por acá, les voy a mostrar la portada. Ustedes tienen su libro, cuéntenme ahí, váyanme contando... Eh, cómo lo consiguieron, eh, si lo compraron por Kindle, si lo compraron en físico, si van a usar la traducción hecha por un traductor colombiano que les enviamos. Eh, bueno, cuéntenme. Yo tengo por aquí mi novela de ajedrez. Aquí está Jay. Eh, epa. Vamos a ver. Necesito que me salga. Ay, querido Kindle. Bueno, ahí está Laura, que también entró. Ay, qué bueno. Yo quiero agradecerles porque nada más y nada menos se inscribieron a este CLE. Ah, acá les tengo mi novela de ajedrez. <risa> nada más y nada menos se inscribieron a este CLE más de 130 personas. Excelente. Muchísimas gracias por haberse inscrito. Me encanta. Eh, el año pasado... E hicimos el clé aniversario con la perla de, de Steinbeck. Estuvo muy bueno ese clé aprendimos cosas muy interesantes. Fue la primera vez que lo hacíamos, aprendimos muchas cosas. Así que otra vez estamos este año con una novela corta, con un clásico, se podría decir, en el caso de la perla, en este. Se va consolidando, pero de todas maneras, Stefan Zweig es un escritor bastante importante, clásico también. Entonces nos alegra muchísimo hacer estos eh, CLE aniversario para celebrar la buena lectura, para celebrar la costumbre de sentarnos a leer juntos. Así que muchas gracias por inscribirse. Tengo que decirles, mis queridos lectores, que si ustedes están acá y se inscribieron a ese CLE y no han llenado el formulario inicial, pues tienen que irlo a llenar porque si no, hoy para mí, <ríe> mañana para ustedes, no les va a llegar el enlace con el grupo tienen que inscribirse en el formulario inicial que les ha llegado en varios correos para eh, que puedan recibir el enlace del grupo de discusión y para que puedan recibir el enlace de las llamadas. ¿Por qué? Pues Por, Porque hay mucha gente y queremos saber realmente quién quiere participar. Va a ser muy difícil gestionar. Sería muy difícil gestionar 130 personas. Se han inscrito más pocos a... a, a Digamos, en el formulario inicial, entonces vamos a poderlo manejar muchísimo mejor. Pero igual, de todas maneras, tenemos muchas estrategias para que todo salga súper bien, para que toda esta discusión y la lectura de este libro salga magnífico, salga magnífica. ¿Ustedes qué? Váyanme contando ahí. Eh, a ver, yo veo, yo leo el chat, lo de Marco por dos. A ver, voy a usar el que tú mandaste, inserte aquí en Mojida, ajedrez Yo tengo el que tú nos compartiste, excelente, no lo conseguí, estoy leyendo el que nos compartiste, ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien que todos están leyendo ese! Fue una gran sorpresa habernos lo encontrado, sobre todo de manera legal y hecho por un traductor colombiano. Yo lo voy a ir revisando. Yo, yo les cuento que yo ya me leí el libro. <risa> yo ya me leí novela de ajedrez en la, novela de, en, la, en la edición de Acantilado. La semana pasada tengo mucho trabajo, así que tenía que adelantar cositas. Y la semana pasada me senté y lo leí como en dos sentaditas. Realmente está muy bueno pero sí quiero eh, repasar algunas partes con la novela, con la, con la traducción del colombiano y sobre todo comparar, muy interesante el ejercicio. Eh, sí, como dice Viole, recuerde, eh, recuerde revisar las carpetas alternativas, yo veo. Todavía no lo he terminado, está en la mitad, dice Alberto, lo escuché en Storytel, dice Heidi, Heidi, hey, ¿qué tal? Yo, yo vi que en Storytel estaba, pero, pero no, no vi si estaba en audiolibro, yo vi que estaba el ebook. Hola a todos y todas, hola Linda, ¿cómo estás? Hola Laura, eh, yo lo tengo en Kindle, dice Sangre. Luis, cuéntanos por qué se eligió novela de ajedrez. Bueno, Pau, les va a contar por qué. <ríe> La razón es que, bueno, eh, para los clínicos aniversarios, lo primero que necesitamos es que sea un libro cortito, porque los clínicos aniversarios son de una semana. Como les dije, el año pasado leímos La Perla y este año necesitábamos uno corto. Hay muchas, había muchísimas opciones pero siempre necesitamos libros cortos y además que sean muy atractivos, ¿cierto? Pues que la gente eh, conozca al autor, que sea un clásico, ¿cierto? Para poder eh, que les llame la atención, para poder que se animen a inscribirse y para que podamos discutirlo bien. Bueno, eh, esta vez decidimos elegir Stefan Zweig porque yo había leído... Bueno, es un, es un autor que ha rondado demasiado en, en mí, pues, o sea... Eh, uno lo escucha muchísimo, yo me leí eh, El Mundo de Ayer y Cantó, y ya lo habíamos comentado bastantes veces en el CLE, entonces resultó que yo cuando estaba en León, me leí el cuento Una boda en León, eh, y lo reseñé, lo pueden ver en el canal, entonces en ese momento estábamos organizando yo y yo este CLE, y dije, bueno, pues ¿por qué no leemos eh, el de Stefan Zweig? y era muy buena forma de promocionarlo también con ese video. Y por eso lo elegimos, esta es una novela muy interesante, Stefan Zweig es un escritor con mucha maestría, muy elegante, eso ya lo veremos cuando leamos el libro, eh, y, tiene, y es muy buen cuentista, así que pues este se considera una novela corta pues, pero, pero por eso lo elegimos Pau, cortito, conocido, fácil de conseguir, y bueno tenía película también entonces eso nos interesa en los en los cine porque nos gusta dar toda la perdón, en los cine -cle, no en los -cle porque nos gusta dar toda la experiencia eh, que siempre ofrecemos en el CLE. los que han estado en el CLE saben que tenemos eh, CineCLE, tenemos sesiones de lectura tenemos eh, tenemos quiz CLE, todas esas cosas va a haber excepto sesión de lectura no va a haber sesión de lectura pero era un libro que nos proponía y nos permitía hacer muchísimas más cosas, así que fue por eso, ¡pau! ¿Cuál me recomienda seguir? El... ¿Con cuál me recomendaría seguir el CLE? Dice María Esther. María, la verdad que cualquiera. Pues yo me leí el de Acantilado y me gusta muchísimo. Eh, me revisé, eh, la verdad no he visto la del otro colombiano, pero es, es, es una opción muy interesante también. Si no quieres gastar dinero, ahí está. Y me parece muy interesante, mucha gente va a leer esa Entonces, no sé, la verdad, cualquiera de las dos Te puedo hablar de la cantilada porque fue la que leí Pero me parece muy interesante la otra Sí, Viole, por ahí me enteré que se había leído varios Es que es muy buen, muy, muy buen escritor eh, Creo que también es una edición Kindle A ver, va por la mitad Jerry, genial Bueno, entonces estamos en este en vivo eh, Ya les he contado y les vuelvo a repetir Primero que nada, hay 28 personas conectadas ¿Qué pasa? Que solamente 9 me gusta. Chicos, chicas, denle me gusta a este en vivo o, o, o, me, o no me gusta, pero hagan cualquier cosa. <ríe> denle me gusta pues para que sigamos activos. Eh, quiero repetirles antes de que llegue el acabose de la hecatombe. Y es que eh, mi computador está muy mal. Le instalé Windows 11 y, y parece que no lo resiste, no lo sé. Se reinicia constantemente cuando hay una carga de trabajo cuando se satura de trabajo, entonces podría ocurrir que este en vivo se pare eh, de la nada, que si el computador se me reinicia y se acabe. Entonces van a ver que arriba está atado un comentario mío que dice transmisión alternativa, que es otra transmisión en vivo por medio del celular, que pues en caso de que esta falle, pues nos iremos para allá. Entonces, bueno, esa es una razón por la cual también he estado muy ausente del canal. Eh, me ha sido imposible editar videos, eh, doy un clic y pego un... Hago algún efecto y estalla el computador Entonces es supremamente Entorpecido el proceso No sé qué voy a hacer Esta semana voy a ver si lo mando a arreglar A algún lugar aquí en Vietnam Porque para quien no sepa estoy en Vietnam Para mí son las 9 y 13 de la mañana acá Entonces eh, Bueno, pues tengo muchísimo contenido Tengo todos los videos de Francia Todos los videos de París Tres videos sobre cementerios de París Tengo el video de Rayuela Que quedó buenísimo tengo el video de las librerías de París, que visitamos unas fantásticas y hay muchas historias con respecto a ese día. Eh, y tengo también, es el que estoy trabajando, un video de tour de librerías de León. Tengo también muchas otras ideas de video que tengo que hacer. Entonces, mmm, entonces bueno, no sé, tengo que ir a repararlo porque la verdad que no pude hacerlo yo solo, no puedo volver a Windows 10 solo. Eh, entonces, bueno, sí, dice Miguel Mendoza que Mejor volver a Windows 10, eso voy a hacer Pero ya, lo que me toca es hacerlo en un dispositivo externo, entonces me toca ir a alguna tienda De computadores aquí en Vietnam Para ver que me lo arreglen El problema es que muchachos, les cuento A Vietnam, esta semana Va a llegar un tifón <risa> El tifón Noru eh, Se acerca y probablemente Va a golpear eh, entre mañana y el jueves Probablemente el miércoles Con mucha fuerza Así que No lo sé Será mi primer tifón eh, Y estoy preparado Con muy buena lectura para hacer Por cierto, les quiero también comentar Que estamos en las inscripciones para el CLE De septiembre eh, Los dos, para las dos lecturas La mía será El peligro de estar cuerda de Rosa Montero Que empezamos el próximo lunes Exactamente en una semana para mí eh, Y ya pueden inscribirse ahí ¿Cierto? Pueden inscribirse de octubre ¿Qué dije? Ah. CLE de Octubre. No sé qué dije, pero quise decir octubre y eso es lo que cuenta. <risa> Entonces, eh, para que se inscriban en el. Voy a mandarles el. Les juro que se va a caer el computador con esto que voy a hacer, pero espero que no. No, se cayó. Bueno, les voy a dejar aquí el enlace del CLE de octubre, de los CLE de octubre, para que se inscriban. Ahí está el enlace de la tienda, se pueden inscribir al CLE mío, que será el del peligro de estar cuerda de Rosa Montero, o al de Violeta, que es eh, sobre los huesos de los muertos de Olga Tokarchuk. Ese empieza a mediados de octubre y el mío empieza la otra semana, el 3 de octubre. Así que inscríbanse ahí. Recuerden que hay promoción en el sentido en que si se inscriben a ambos, van a obtener un, 10%, un 5% de descuento en la inscripción y además van a entrar al grupo que va a vivir la experiencia de vivir una nueva forma de leer en el CLE, estamos pensando en un nuevo formato en el club de lectura que lanzaremos en diciembre de forma gratuita para quienes se inscriban a dos o más clubes a partir de septiembre entonces ya septiembre no se pueden inscribir pero si se inscriben al CLE mío de octubre y noviembre o al CLE de viole octubre y noviembre o al CLE de viole mío en octubre o noviembre van eh, a tener acceso directo a ese nuevo formato del CLE que será en diciembre y está muy bueno Así que consideren inscribirse y bueno, Rosa Montera estará con nosotros, dice Pau. Pau, no, la invité, ella me respondió, me mandó un video diciendo por qué no podrá estar y saludándolos a ustedes. Entonces ese video lo publicaré precisamente mañana en mi Instagram. La invitamos, hicimos el trabajo, ella muy linda respondió. Pero no pudimos tenerla, ella va a estar muy ocupada en estos tres meses promocionando su nuevo libro. Así que no será posible, una lástima, pero muy linda Rosa Montero, realmente fue muy lindo el gesto que hizo. Así que bueno, gran libro el de Olga Tokarchuk. Eh, sí, qué bueno, va a estar súper bueno. Nosotros leímos eh, Los Errantes y eh, de Olga Tokarchuk el año pasado, nos gustó muchísimo y todo el mundo dice que este de tras los Huesos de los Muertos es muy bueno. Eh, así que muy buena lección de Viole. Eh, y muy buena lectura para todos los que se inscriban a ese clé realmente súper recomendado y en manos de viol están en muy buenas manos eh, dice miguel que le entra el peligro de estar cuerda obviamente invitado por supuesto bueno entonces ya saben estamos acá recuerden darle me gusta a este en vivo recuerden también eh, que tienen que responder el, el, el, el el formulario inicial eh, para que les llegue la, los mensajes del grupo. Eh, les quiero pedir el favor y es que a los que han estado en varios CLE, eh, aquí hay muchos, María Esther Linda, Marco, eh, Alex, Becky, eh, todos los que de ustedes se hayan inscrito al domingo, recuerden que los grupos son el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las... Ah, también Marisol, hola Marisol. Eh, los grupos son el domingo sábado a las 10 de la mañana y domingo a las 8 de la noche. Eh, los que se hayan inscrito el domingo, pero puedan estar el sábado, por favor, pásense. Me envíen un mensaje por Instagram o por WhatsApp. De todas maneras, yo también les voy a preguntar en los grupos del CLE Actual y en el grupo de los VIP. Porque realmente estaría muy bueno que se pasen porque está un poquito tirada eh, la población hacia la sesión del domingo. Y necesitamos que se equilibre un poco para que podamos tener una sesión eh, bien fluida. Así que todo el que se pueda pasar para el sábado me avisa. Eh, y bueno, excelente Becky de una. Hablando de apoyar, recuerden mis queridísimos que siempre pueden apoyar el canal compartiendo los videos con sus amigos, eh, publicándoles sus redes sociales, eh, a por más que el canal no esté muy activo, pues hay muchos videos muy interesantes que hemos publicado, así que ya saben, esa es una linda forma de, de, de apoyar al canal, obviamente también estando en estos envíos, inscribiéndose a los clés, es una forma muy, muy grata, muy genial de apoyar al canal, porque Hablando de eso, el computador, eh, mi computador ya tiene tres años o cuatro años y este, es, este asunto con el Windows 11 no es sino un síntoma de que tengo que cambiar de computador. <ríe> y eso es donde esos gastos que ocurren en las empresas. Así que si ustedes eh, se sienten generosos y si tienen la oportunidad de apoyar al CLE y al estante literario de otra manera, por ejemplo, inscribiéndose al CLE o dándome... Muy, o dando... Super gracias en los videos o un super gracias en estos en vivo. Es una forma muy importante de, de apoyar al canal porque así podemos seguirlo creciendo, seguimos armándonos de equipos para hacer los mejores videos, para poderlos hacer más constantemente, para poderlos publicar, para poder tener gente como Viole que nos ayuda siempre a tener muy buen contenido eh, y para que eso siga continuando. Esta Amor por la buena lectura Este amor por la literatura Esta buena energía para descubrir las grandes historias Ya saben, pueden hacerlo por ahí Y yo les agradecería demasiado eh, Sí, acá en el envío hay super chat Ustedes pueden darle ahí Si tienen alguna pregunta o algo que quieran decir especialmente Lo pueden poner en el super chat En el muchas gracias Y, y ahí pueden poner su mensaje personalizado Y yo lo leeré eh, con mucho amor Y obviamente Agradeceré demasiado ese aporte porque, como ven, no todo es fácil, no todo es color de rosa. Esto del computador me tiene supremamente estrellado y justamente me pasa cuando estoy por acá, donde no entiendo nada, donde no sé qué hacer. Estoy realmente muy desesperadito con esta situación. Eh, he tratado de llevarla de la mejor manera. Violeta ha sabido todo lo que yo he sufrido. He sufrido mucho, la verdad. Y por eso me he alejado mucho del canal. Por eso, obviamente, no he podido publicar nada. Pero también estoy un poquito hastiado de redes sociales y muchas cosas. Entonces, por eso también me he ido mucho de Instagram. Para los que están en el que saben que de ahí nunca me voy y el que le siempre seguirá, es un lugar que me da mucha alegría. Eh, es un lugar que me, me da mucha satisfacción. Entonces, a ustedes nunca los abandono, ¿no? sobre todo. Eh, siempre estamos ahí. Pero de redes sociales, sí. Eh, chay, redes sociales. I hate you. <risa> Pero bueno, nada. Eh, bueno, estamos acá. Lo importante de este en vivo es que estamos para hablar del de CLE de Stefan Svight. Entonces, en este CLE va a haber unos cambios, mis queridísimos colectores, porque ya ustedes son colectores de haberse inscrito a este CLE. El primero es que ya eh, el grupo de discusión no va a ser por WhatsApp, sino por Telegram eh, mañana. A ustedes y para mí esta noche les llegará un correo con los grupos con los grupos de discusión eh, les llegará eh, un un enlace a, a, a, a, al grupo de telegram ay alex por eso no he podido terminar la idea que por agradecerte a tu, tu super gracias alex muchísimas gracias hermano no sabes cómo valoro eso mi bro eh, Sí, muchas gracias por porque el Realmente es muy significativo eso. Eh, cada cosa aporta. Eh, entonces, nada, Alex, un abrazo gigantesco. Espero que nos podamos ver este año. Todavía no sé cómo voy a llegar a Colombia. Tengo que hacer muchas cosas al llegar. Eh, vuelvo en noviembre. Pero realmente espero poder ir eh, en diciembre a Bogotá. Pues no lo sé porque realmente económicamente he estado muy golpeado por estas vicisitudes. Eh, pero espero ir a Bogotá y que nos podamos ver en una reunión final allá del CLE eh, de este año. Así que, Alex, muchísimas gracias por tu aporte. Eh, seguía comentándolo. Eh, ah, sí, vamos a tener el grupo por Telegram. Van a ser grupos separados para que no haya 100 personas en un solo grupo. Vamos a tener el grupo 1 y el grupo 2 separados en Telegram. El enlace les va a llegar. Pero recuerden inscribirse en el, el formulario de inicio. Vamos a tener también dos grupos de chat. Estos son eh, eh, dos grupos de chat, no, dos llamadas, por supuesto, en las que no podrán entrar al otro grupo. No es como en el CLE, que en el CLE ustedes eligen un grupo y pueden decidir entrar al otro también y todo. Acá no va a ser posible, acá el grupo que elijan, esa es la información que les va a llegar. No les va a llegar información del otro grupo, entonces tienen que hacerlo, tienen que inscribirse y por favor, en la medida de posible, intenten, eh, hacerlo para el sábado Listo, son algunos de los cambios que vamos a tener En el CLE para el próximo año Los grupos van a ser en Telegram Porque nos permite, entre otras cosas eh, Tener más eh, control del chat Nos permite eh, Tener más funcionalidades Encuestas, incluso en vivos Por ahí, así que estamos muy emocionados Con ese cambio, el próximo año vienen muchos cambios En el CLE, y uno de esos es Que nos pasamos a Telegram Ojalá también más privado Porque el señor Mark Zuckerberg, pues no se espía demasiado. Eh, Becky, con mucho amor para el CLE, Becky, muchísimas gracias eh, también por tu aporte. Nuevamente, esto es súper importante, una de las cosas que mantiene vivo este proyecto es el CLE, realmente es lo que lo mantiene vivo, porque ustedes saben que yo hace dos años dejé de trabajar, entonces estos son mis, mis únicos ingresos y realmente por YouTube, a no ser de que uno sea demasiado visto... Eh, no recibe mucho dinero, eh, así que una de las la, lo que realmente nos permite seguir acá con 28 ediciones ya del CLE eh, y con un canal que sigue andando y con todo este proyecto, el blog y todo lo demás, eh, con toda esta energía y todas estas ganas que le estamos metiendo, Viole yo en el CLE, yo en el canal, eh, es en parte por esto, es en parte por todos sus aportes y los aportes económicos realmente tienen un impacto mayor. Eh, saludos desde Alemania, aquí contigo madrugando Ay Sandra, qué bien, qué bueno Sí, súper madrugadita, por favor Y bueno, y estamos acá precisamente en un libro muy, Con muy, un asunto muy alemán <ríe> Para trasegar al CLE de Stefan Zweig eh, ¿Qué nos falta decir antes de inaugurar este CLE Con la lectura del primer capítulo? Eh, nos espera eh, algo, una historia muy interesante Una historia llena de suspenso eh, cuéntenme si ya le dio a Stefan Zweig, eh, pongan en el chat si habían leído alguna cosa de él, vamos a darnos cuenta de que para mí, eh, pues no, no solo para mí, pero eh, para todo el mundo es un escritor realmente muy elegante, es un caballero de las letras, qué señor tan limpio para escribir, qué señor tan majo, dirían los españoles, tan caballero, eh, una, ma una maravilla, eh, una maravilla del libro eh, Nos van a esperar aquí con mucho suspenso También con una, con un, una eh, psicología del personaje genial Eso es lo que vamos a ver en este libro Para que le pongan mucha atención a ese juego psicológico y pesado Ese ambiente donde nos metemos con este libro Con el que nos mete Stefan Zweig Así que no se espera una buena lectura esta semana Quiero verlos bien activos en el chat, compartiendo sus avances. Solamente tienen que leer aproximadamente 15 páginas al día. Entonces, no se dejen coger mucho para que, para que podamos discutir bastante el sábado y el domingo. Recuerden además que el, el Cineclé, donde veremos The Royal Game, es el, saba, perdón, el viernes a las 8 de la noche Colombia. Ese día, para los que no saben qué es el Cineclé, es el Cineclub del CLE, donde, le, donde vemos las adaptaciones cinematográficas de los libros que leemos o, libros relacion, o, li, o películas relacionadas con los libros. Por ejemplo, en el cle de la mitad evanescente de Brit Bennett, que ahorita estamos en él, eh, vamos a ver no precisamente la película de libros, sino eh, la, la película de otro libro que tiene una temática muy parecida, Passing. Y... Eh, y vamos también a, a, a ver, en este caso, eh, la película de Royal Game, que creo que es de 2020, 2021, realmente es muy nueva, eh, que es una adaptación del libro. Así que vamos a verlo juntos todos a las 8 de la noche, el viernes, hora colombiana. Yo le doy play a la transmisión y todos juntos vemos la peli, que va a estar muy buena. Heidi, Heidi, muchísimas gracias por tu aporte. Qué linda, Heidi. Eh, muchísimas gracias por, por, por, ese, eh, por ese apoyo, no hago sino repetir que esto es realmente muy importante para, para el CLE, eh, también es muy importante eh, las participaciones de ustedes en el CLE, y Heidi, me encanta cuando estás, me encanta mucho lo que comentas, la pasión que tienes a leer, esa forma tan, tan, tan linda también en que te, te acercas a los libros, como esa forma tan tan espontánea, pero además es tan crítica. Entonces, eh, muchísimas gracias por tu aporte, Heidi. Eh, y Pau, gracias. Más amor para el CLE, que nunca muera, te puedas comprar una compu nueva. Y yo le sentía apoyando. Sí, eh, la idea sí es comprarme una compu nueva. Es una inversión supremamente grande. Eh, porque, porque, entre otras cosas, recuerden que... Que cuando tuvimos el fracaso del en vivo de, de la lectura, de, de la comparación de la traducción de, de, de la señora Alloway, no pudo hacerse porque, yo tenía, porque mi computador simplemente no lo soportó. Eh, entonces, esas son cosas que también quiero hacer. Quiero hacer transmisiones en vivo muy top, donde pueda mostrarles cosas, explicarles conceptos de literatura, eh, hacer un poquito algunos talleres, unos envíos bien movidos, que juguemos. Eh, realmente quiero mucho meter como un poco esa aura gamer, esa aura de streamer eh, a, a, al canal Estoy aprendiendo mucho sobre el asunto, entonces quiero meterlo para que nos divirtamos bastante Porque entre otras cosas, esas son eh, otras de las nuevas eh, formas de vivir la literatura que vamos a tener en el estante literario Y es que eh, estoy considerando, de hecho no, está ya hecho, pero se ha, se ha dilatado mucho la situación y es eh, poder crear los miembros en el canal para que podamos disfrutar de muchas funcionalidades que permite, para que ustedes estén muy cerca de cómo creo yo contenido, explicarles si les interesa cómo hago mis reseñas, cómo hago mis videos, eh, para que charlemos más a menudo, chismecito, y de una forma más distendida, porque realmente eso lo permiten los envíos. Entonces, váyanse preparando también, si tienen algunas ideas de... De qué quieren hacer, eh, qué les gustaría, qué les parece interesante que hubieran los miembros del canal. Eh, súper bienvenidas sus ideas y, por supuesto, si se quieren unir y apoyar hacia el canal, súper bien. Eh, opa, Rosario, casualmente me encontré con la de eso y estoy leyendo ahora Rosario, pero por favor, son estas horas de la mañana. <ríe> Estás trasnochadita, Rosario, pero qué lindo verte acá. Si es Rosario, no, no, Rosario, Rosario eres tú. <ríe> Puede que no seas Rosario la de España. Eh, a ver ah, sí, sí, Rosario ay, sí, dice Viol, el mes pasado me puse modo fight y qué delicia leerlo, ya casi acaba el libro y lo estoy disfrutando muchísimo, es que Esteban es súper delicioso, mire, estos días eh, con quién era que leía yo ay, que era lo que yo estaba leyendo ah, ya, estaba leyendo un libro de, de Bloom eh, un libro de, hay un crítico literario muy interesante Harold Bloom es estadounidense, creo. No voy a buscar en internet porque se me cae el computador. Harold Bloom, hay un libro que, de él que se llama ¿Cómo leer y por qué? Me gusta mucho cuando los críticos literarios o los escritores hablan de esto. Eh, y, y Harold Bloom ha eh, analizado la cuentística de varios autores rusos y decía algo muy bonito y es que creo que se, se refería a Chekhov que era uno de esos autores que uno terminaba de leer y terminaba como muy feliz, pues como una parte como, como inspirado, no lo sé. A mí me parece que Stefan Zweig desde esos, eh, no necesariamente en este libro eh, uno termina así, la, la verdad este libro termina de forma muy interesante, pero por ejemplo con lo pensé con Una boda en León, eh, yo terminé de leer ese cuento y terminé enamorado. Realmente me transmitió sentimientos muy lindos y eso los sabe hacer Stefan Zweig de forma increíble. Y es un escritor demasiado pulcro. No, es que ojalá uno pudiera escribir como Stefan Zweig. Y ya me había olvidado terminar de decirte, Pau, por tus súper gracias, que muchísimas gracias. Y que, por supuesto, me acuerdo de ti. Entonces, muchas gracias, Pau, por eso. Eh, Juan Diego está ahí. Juan dijo no, pero no qué. Ah, no lo había leído. No había leído Stefan Zweig. Anotaba para el sábado, sí genial, María Esther, gracias por usar el sábado Harold Bloom, es de New York City, sí, Enseñó en Yale, esas cosas que, porque por sé por razones misteriosas sí, sí, yo sabía que era gringo, es que a veces se, se me confundía, yo no, falta que sea inglés y me equivoqué acá, pero bueno Harold Bloom, un crítico literario muy interesante muy criticado también, pero, pero muy interesante, Ese libro de ¿por qué leer? ¿cómo es que es? ¿por qué leer y cómo? Eh, muy interesante, ¿cómo leer y por qué? son de esos libros que, que, que es muy bacano de leer, realmente también si ustedes, esa es otra cosa que me gustaría hacer, que leyéramos este tipo de libros, que encontrar un espacio para hacerlo, no sé si la mejor, el mejor espacio para hacerlo sería el CLE, eh, o un CLE pues como lo hemos concebido de cuatro semanas, eh, pero otro tipo de forma, y una vez por ejemplo es... Es eh, los, los, eh, los envíos para los miembros o otro tipo de clés. Realmente el clés es una cosa tan fantástica que hemos descubierto que tiene tanto potencial, que tiene, hay tantas cosas por descubrir, que Violeta y yo a veces decimos, madre ojalá tuviéramos 17 manos para, no 18, para no vernos raros, <risa> para poder hacer todo lo que queremos hacer, para para leer todos los libros que queremos y mantener siempre la calidad que nos gusta tener, que nos gusta sorprenderlos, nos gusta sorprenderlos con las historias destacadas, eh, las historias a mejores amigos, nos gusta sorprenderlos con, con el orden que tenemos, con, con toda la energía que le ponemos, así que nos encantaría hacer muchísimos más, pero queremos mantener mucha la calidad, así que bueno, nada, estamos intentando buscar respuestas para seguir expandiendo esta, esta, esta forma de leer, esa forma de acercarse a la literatura. Cada libro definitivamente hay que leerlo de forma diferente, así que eso es lo que estamos eh, intentando planear, intentando descubrir cómo leer cuentos, cómo leer poesía, cómo leer eh, novelas clásicas muy largas, muy pesadas, cómo leer libros de crítica, cómo leer ensayos. Eh, hemos visto por los experimentos que hemos hecho en el GLEC que hay mucho potencial, pero definitivamente son libros que hay que abordar de forma diferente. Así que eso es lo que estamos tratando de descubrir. Así que nada, eso es. Por favor, Sandra, muchísimas gracias por tu aporte. Sandra, eres una... Quiero decirte que eres una... ¿Cómo se dice en los libros? Eh, en, los, en, el, en el fútbol. Un, una gran contratación. <ríe> ah, me encanta cómo has entrado al grupo, Sandra. Eh, cómo te has vinculado, cómo has entrado a la comunidad cómo te has eh, realmente participado en los CLE, eso es muy bonito. Siempre intentamos al máximo que cuando la gente llegue al CLE se sienta acogida, que sienta de una la conexión con la comunidad, que se sienta en casa y que puedan obviamente seguir, eh, no solo porque, porque para nosotros como empresa es muy importante que ustedes se mantengan como, como clientes en ese sentido, eh, sino porque también a medida que ustedes tienen más confianza entre, entre ustedes, en que la comunidad se fortalece, vamos a por, poder tener conversaciones más significativas. Entonces, Sandra, muchísimas gracias por tu aporte y realmente estoy eh, muy feliz de que hayas entrado por también la forma en que has entrado. Así que, nada, <risa> eh, hemos ido experimentando y aprendiendo, sí, ahí vamos, y María Antonieta y Fouché, sí, claro. Esas son las, las, las, las que... Las autobiografías de Stefan Zweig, también muy teso, gran, gran biógrafo Stefan Zweig. Eh, ¿Te refieres a eso, Rosario? Yo amo Stefan Zweig, es uno de los autores que más he leído, no la dejé, lo leí el año pasado. Adicionalmente, recomiendo Momentos Estelares de la Humanidad, es un conjunto de relatos preciosos. Sí, ese libro lo quiero leer, Sandra. Eh, no lo he leído, pero yo con, ay, con el mundo de ayer. Ese libro es fantástico, qué libro tan precioso. No ese el mundo de ayer es una cosa increíble eh, tenemos que leerlo tienen que leerlo, realmente creo que es un libro que no va a entrar en el CLE nunca, probablemente porque pues porque no es un libro como que primero es muy caro <ríe> es carísimo el libro, es supremamente caro eh, y segundo porque bueno, no sé de pronto es más fácil entrarle a las novelas de Stefan Zweig que a estos relatos pero realmente es un libro muy significativo eh, así que bueno ¡Juandi, el doctor, el pediatra, el congreso de pediatría! ¡Juandi, muchísimas gracias por ese aporte! ¡Juandi, tú ya sabes también que estás súper en el cocurro de los, de los colectores. Te, te extrañamos muchísimo cuando no estuviste y, por supuesto, estamos supremamente felices de que hayas vuelto. Así que, Juandi, excelente. Tú también has sido una gran persona en cuanto a apoyar al estante, no solamente con, con los cle sino con este tipo de aportes y también con la taza del colera, no, con la tasa eh, del estante literario que compraste. Eh, espero que la esté disfrutando muchísimo y les quiero recordar a ustedes también, me voy a meter a la tienda, bueno, no, <risa> es que si me meto a la tienda seguramente se daña este computador, pero si se van a la tienda del estante literario, en los accesorios van a poder ver eh, tazas de, de diseñadas por mí para eh, con motivos literarios, tenemos las tazas del cólera eh, inspirados en el estante literario que todavía están y tenemos las clases de, sí, viole, ponlo, pero no sé si puedas, porque tendría que aceptarlo o qué? no lo sé, bueno, ponlo y yo lo acepto eh, sí, entonces ya saben que pueden comprarse las tazas eh, están buenísimas, eh, también eso es otra cosa que me encantaría seguir haciendo, tazas bien cool, mí me encanta diseñar entonces eh, ya saben que lo pueden comprar disponibles en México y en Colombia eh, las tasas del cólera eh, creo que para diciembre estoy pensando sacar una nueva colección eh, así que probablemente les voy a pedir a ustedes su opinión eh, eso también será una de las cosas que va a tener los miembros eh, ya saben los VIP los miembros también van a tener ese tipo de formas de votar y de ayudarnos a construir, por supuesto, buenos productos que tengan significado, que no sean simplemente objetos y cosas que compramos y ya, sino que sean significativos, que sean originales, que sean de buena calidad. Eso me importa siempre muchísimo. Y por lo que ustedes van a poder colaborar para crearlos y también obviamente tener grandes descuentos y grandes beneficios como han tenido. Ustedes lo saben muy bien, sobre todo los VIP, los eh, beneficios que tienen por ser tan leales al cliente. Eh, Comparte de la tienda para las tazas, Alberto. Claro, Viole eh, lo va a compartir. Eh, si no, yo te lo comparto a ti. Eh, están muy buenas las tazas del, de eh, las últimas, me gustó muchísimo. Las tazas del cólera son muy lindas, pero también está muy linda la taza de, de, de, de, de la buena lectura. Es que me olvida cómo le pusimos tazas literarias de Valely, Luis También obviamente pueden leer, comprar la de Valen ahí, si ustedes son fan de Valen, por ejemplo, creo que Sandra compró una taza de Valen, así que si quieren comprar la de Valen para Colombia y México, también lo pueden hacer, un diseño que hizo ella, así que ahí está disponible para que también apoyen a la queridísima Valentina Traba. Eh, bueno, tengo ganas de hacer un experimento y es leer el libro en eh, la versión de... Que les pasé pero es que me asará tanto meterme en novela de ajedrez y de artes. Me asará tanto abrir nuevos enlaces. Pero bueno, ya lo abrí. Ah, vale. Bueno, y se los voy a enviar por acá. Vamos a empezar con la lectura inicial. Eh, ahí les mando el enlace. Bueno, también les voy a mandar el de la tienda de una vez. Eh, a ver, casas literarias... Les voy a mandar eh, el, el enlace de las tazas para que compren, por favor, que no se dañe esto, por favor. Crucemos los dedos, crucemos los dedos, muchachos. Uh, acá está. Les voy a mandar el enlace de la tienda para las tazas. Ahí quedó eh, para que las vean, las lo leen, las, de, las tazas de Valen y Mía, las tazas del cólera. Les mandé también el enlace del libro de Ideartes para que empecemos a, a hacer la lectura ya, listo, están preparados, ya tiene su libro, eh, hagámoslo ahí, eh, esta de artes que varios van a leer y quiero ver cómo empieza, eh, si tienen de todas maneras la de, si tienen de todas maneras la de, la de acantilado, pues pueden hacerlo ahí, va a ser confuso, <risa> bueno, o si quieren se lo me escuchan, María Esther María Esther muchísimas gracias por tu aporte, qué linda María Esther Tú también eh, has sido con Sandra, una de las chicas de este año que ha estado entrando súper fuerte, que tiene aportes muy interesantes en el CLE, que, que siempre te recuerdo en el café que siempre vas <ríe> y que es una, una, una gran eh, riqueza también tenerte, no solo por tus aportes y por, por toda la eh, interacción que has tenido, sino también porque creces la comunidad del Perú. Eh, tenemos a Julio, tenemos a... a Gab gabriela creo que se llama gabriela creo que se llama otra chica del perú y tú eh, creo que son los de perú que han estado creo que hay otra persona pero maría esther muchísimas gracias qué lindo tu aporte y qué linda también tus aportes en el CLE, que son muy importantes bueno eh, 30 personas conectadas para que empecemos a hacer la lectura ya inaugural y leemos con todo a este CLE, pero 21 likes así que le like por favor eh, denle like a, a esta transmisión mientras yo voy a tomar agüita para prepararme y les cuento que ay qué taza tan sucia tengo acá no voy a tomar de, esas, de esa taza bueno les cuento mientras tanto que esto de, de artes les mandamos les mandamos el enlace de este libro de, de artes eso es legal eh, Quiero repetir cosas muy importantes y es que para las personas nuevas en el CLE que van a entrar al grupo de, de, de Telegram, por favor no compartan Piratería. Este libro que le estamos compartiendo es totalmente legal, es del gobierno de Colombia, es una iniciativa de Artes, eh, que es una, una institución del Estado, creo, y que generalmente cada año hacen como convocatorias de traducción esta fue una, eh, como ven, ahí está el sello del libro, circulación gratuita del libro al viento, ese es un programa del gobierno, pueden ahí ver eh, siempre, a ver, no, no hay etiquetas del gobierno de Colombia, pero es claramente, ah, sí, Alcaldía de Bogotá, ahí está Enrique Peñalosa y Claudia López, ahí está, eh, eh, que es totalmente legal este libro, así que por favor, eh, Compartan cosas legales, compren cosas legales. Bueno, eh, listos, empezamos. Listos para la lectura. Empezamos entonces a leer eh, la novela de ajedrez de Stefan Zweig. Listo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Oigan, miren a la que está por acá saludando, para que lo salude. ¡Listo! ¡Rosa! ¡Hola Rosa! ¿Cómo estás? ¿Preparada? ¡Excelente! ¡Vamos a empezar! <coughs> Novela de ajedrez de Stefan Zweig. La prisa y el ageteo propios de los últimos minutos reinaban a bordo del transatlántico de pasajeros que debía zarpar a medianoche de Nueva York rumbo a Buenos Aires. Antes de despedirse y en medio del gentío, los acompañantes escoltaban a sus amigos a bordo. Los repartidores de telegramas con sus gorras ladeadas Voceaban nombres mientras corrían por los salones sociales. Se cargaban las maletas y las flores. Los niños subían y bajaban las escaleras, mientras la orquesta tocaba imperturbable en cubierta. Alejado de aquel tumulto, yo conversaba con un conocido en la cubierta de paseo cuando resplandecieron dos o tres veces las intensas luces de un flash. Al parecer, los reporteros habían aprovechado los instantes previos a la partida para entrevistar y fotografiar a un personaje prominente. Mi amigo echó un vistazo y sonrió. Tienen ustedes a bordo a Shentovich, un personaje inusual. Y como mi cara expresaba una completa incomprensión de lo que él decía, prosiguió con su explicación. Mirko Shentovich, el campeón mundial de ajedrez, ha recorrido Estados Unidos de Oriente a Occidente, participado en torneos y ahora se dirige a Argentina para alcanzar nuevos triunfos. De inmediato recordé a aquel joven campeón mundial e incluso algunas particularidades relacionadas con su asombrosa carrera. Mi amigo, un lector de periódicos más atento que yo, complementó mi recuerdo con una serie de anécdotas. Hacía aproximadamente un año, Shentovich se había situado de golpe junto a los campeones más venerados del arte de ajedrez, como Alequín, Capablanca, Tartakover, Lasker o Boguliov. Bogulio, <risa> desde Shentovich, desde mierda, qué nombres, el niño maravilla de siete años que había sido presentado en el torneo de ajedrez de Nueva York en 1992, no había causado tal excitación la irrupción de un completo desconocido entre los miembros de este gremio insigne. Además, los atributos intelectuales de Shentowich no parecían presagiarle una carrera deslumbrante. Pronto se supo que este campeón de ajedrez no podía escribir una oración en ningún idioma sin errores de ortografía y como por afirmar uno de sus colegas con sarcasmo e indignación, su falta de formación era igualmente universal en todas las materias. Shentovich era hijo de un miserable banquero barquero sudeslavo del Danubio, cuya barca diminuta había naufragado tras haber sido arrollada por una barcaza cargada de cereales. Después de la muerte de su padre, el párraco de ese apartado lugar se compadeció y adoptó al muchacho, que por aquel entonces tenía 12 años. El buen hombre hacía todo lo que estaba a su alcance para compensar a través de clases particulares lo que el niño taciturno, tonto y de frente ancha no era capaz de aprender en la escuela del pueblo. Sin embargo, a todos los esfuerzos, sin embargo, todos los esfuerzos eran inútiles. Mirko volvía a mirar con extrañeza los caracteres que le habían sido explicados 100 veces. Su cerebro, que difícilmente trabajaba, carecía de la capacidad de retener aún los temas más simples de la clase. Si tenía que calcular, el muchacho ya de 14 años, debía ayudarse con los dedos y leer un libro o un periódico implicaba para él un esfuerzo extraordinario extraordinario inicio de esta novela eh, les digo que lo bueno es que esos nombres tan complicados ya dejan de aparecer <ríe> ya solo se queda el de Shentowich eh, pero un gran inicio eh, el libro que me prestaron a la biblioteca es totalmente diferente en traducción y Sí, yo sé. Yo me leí el de, el de acantilado y ya en la, primera, en la primera página ya noto diferencias. Eh, por ejemplo, eh, me gusta mucho que la de acantilado, eh, dice cuando ven los... los el flash dice, eh, estaba yo conversando con un conocido sobre el puente de paseo cuando a nuestro lado estallaron dos o tres agudos fogonazos de magnesio. Me gustó mucho esa porque por supuesto, me transmite muchísimo más el, el aparato antiguo de esa fotografía que el flash. <risa> eh, no sé cómo está en alemán. Eh, creo que diría magnesio, no lo sé. Pero me gustó muchísimo más que dijera magnesio por, porque me situaba temporalmente mucho mejor que el flash. No sé, ¿ustedes qué opinan de eso? Va a ser muy interesante comparar esas traducciones. Eh, entonces, bueno, a ver, ¿qué dicen por acá? El Kindle también pensé que estaba mal ubicada cuando iniciaste. Sí, porque el, primer, el inicio es diferente. Eh, hay, una, hay una transposición, eso se llama así en, en, en traducción. Hay una transposición y es que el orden de la frase se altera. Eh, en, el de, en el de Stefan Svay empieza a bordo del transatlántico que a medianoche se rumbo a Buenos Aires. En cambio, este eh, traductor opta como eh, la prisa del ajetreo propios de los últimos minutos. Es diferente, la focalización es diferente. Pero bueno, eh, pensé que estaba mal. Rosario dice: y el de medición, una nueva traducción tampoco se parece. Ay, Rosario, ¿cuál estás leyendo? Eh, Violeta sí diferencia de eslavo y su deslavo. De Ajá. Yo también tengo otra versión de Green Books Editor. Ay, mira, qué curioso. ¿Quién las traduce? Primera pregunta que vamos a hablar en el CLE: ¿Quién es el traductor del libro que ustedes están leyendo? engancha desde el principio, sin duda. Sin duda. Ay, no, es que a mí me encanta Estefan Suárez, ojalá yo pudiera escribir como él. Esther <risa> dice, la traducción de ediciones Godot de Nicole Narbe -Buri tiene marcadas diferencias de traducción. Estaba con ambas a la mano, el libro y el Kindle. Mientras leía, interesaba ver la mano del traductor. Interesante ver la mano del traductor, sí, súper interesante. Eh, pues acá no podemos profundizar muchísimo en ese asunto, a no ser de que nuestra querida eh, eh, nuestra querida eh, Sandra, que está en Alemania, y supongo que sabe alemán, eh, o no sé si Sandra está en el CLE. Sandra, tú estás en el CLE, la que está en Alemania, Sandra Milena. Eh, nos ayuden con eso, porque yo no sé alemán entonces no puedo decir absolutamente nada del asunto. Pero está bonito, bacano eh, hacer la comparación. Eh, más que por criticar, mis queridos, es por apreciar, apreciar. Estefanía Flores, hola Estefanía La tradición de acantilado que tengo en mi Quindoles de Manuel Lowe. esa es la que tengo yo Sí, dice Marisol también, esa fue la que Yo leí, la verdad que las tradiciones de acantilado Me parecen muy buenas siempre Entonces, bueno eh, El de Solita está un poco diferente Es la de acantilado, sí, esa es la mía también Rosario dice, el mío empieza El gran buque de pasajeros que a medianoche Tenía que zarpar de Nueva York a Buenos Aires Reinaba la acostumbrada actividad y movimiento De última hora, pa! También muy diferente. Rosario, cuéntanos quién es él. Eh, bueno, mis queridos lectores eh, ¿alcantilado es caro? Sí, es muy caro. <ríe> los libros de acantilado son súper caros. Por eso nunca los ponemos en el cle. Pero el próximo año, les cuento hablando de traductores. El próximo año va a haber un libro de acantilado. Eso es súper seguro. Yo ya sé cuál es, no les voy a decir. Pero a ver, ahorren porque es un libro caro. <ríe> pero ahorren porque es un libro muy bueno. Y además tienen que estar en ese club porque voy a invitar a la traductora. Es más, ya está invitada la traductora. Y es una traductora que me encanta. Ese club va a ser buenísimo. El libro es una cosa de ojos. Va a ser muy caro, por supuesto, este libro. Pero va a ser un club que va a valer mucho la pena, porque la obra va a ser muy bueno. Los clés valen mucho la pena. Y además tendremos por segunda vez a un, a un traductor invitado para que nos hable. Habíamos tenido a Jorge Fondebrider. Y ahora vamos a tener a... Otra traductora cuyo nombre no les diré, pero que va a estar. Así que, no sé, ustedes, les cuento que tienen eh, guarden su dinero para el CLE, para que se formen, para que aprendamos, para que leamos. Ah, eh, muy pronto, más o menos en un mes, larguito, ya van a estar disponibles las lecturas del CLE del próximo año para que ya se abran las inscripciones a todo el año y puedan ahorrarse y asegurarse sus cupos. Más o menos en un mes ya van a estar decididas esas lecturas, eh, y vamos a empezar, Violeta y yo, ya empezamos un poquito a preguntarles qué les gustaría que leamos, pero eh, eh, de acuerdo con nuestra experiencia de 28 clés, hemos aprendido cosas muy importantes sobre cuáles libros está muy bueno leer, cuáles promueven conversación, cuáles son relevantes, cuáles son posibles y fáciles de conseguir, así que eh, vamos a estar haciendo un estudio para ver... Eh, ...para escoger las mejores lecturas, por supuesto, variadas... Eh, ...y a muchos de ustedes les vamos a preguntar... ...les vamos a poner ahí a, a, a, a, a qué opinen también, como no... ...el Quijote de la Mancha, ¡no! <ríe> Arizón, para leer el Quijote... ...ese va a estar sin duda, pero el Quijote... ...hay que leerlo en al menos seis meses... ...piénsenlo, ese es un clic que va a valer mucho dinero... <ríe> ...que tenemos que pensar cómo lo hacemos... Eh, hay muchas cosas logísticas, cómo lo vamos a cobrar, a cuánto va a valer, cómo van a ser las reuniones, tenemos que tener un CLE paralelo también, cómo hacer que la gente no le tenga miedo, para que eh, logren iniciarlo y terminarlo, son grandes retos, es que estamos muy felices, Viola y yo con el CLE, la verdad, a pesar de que a veces sufrimos mucho, <risa> estamos muy felices porque eh, hay mucha, mucha... Eh, Muchas cosas que podemos hacer y que estamos pensando. Ah, ah, bueno, ya, esto es hora de irme ya. Sí, ayúdenos a que crezca el club, porfa, chicos. Inviten a sus amigos, denlo de regalo, háblenle a sus conocidos. Necesitamos que mucha gente se inscriba al club, por supuesto, para que económicamente sea viable y para que nosotros podamos darle ronda suelta a nuestras ideas locas. Entonces, nosotros les aseguramos que vamos a hacer todo el trabajo para para siempre hacer el de la mejor calidad, eh, para que no, nunca falte, para que siempre podamos tener una comunidad bien linda para leer, para que nunca les fallemos y siempre los sorprendamos. Pero necesitamos también del apoyo de ustedes, que aparte de, de, de inscribirse eh, y, y, y conversar, que eso es muy importante, es otra cosa que también es muy importante para nosotros, que ustedes se sientan en confianza de compartir y de hablar, y de, y, de, y, de, y de crecer la comunidad, obviamente también el lado económico es el que nos ayuda. Entonces, nada. Eh, envíen el, el link a un grupo, a, a grupo familiar, ando en Mercadotecnia con ellos. Eh, Alberto, no te entiendo. <risa> eh, que De pronto me toca leer desde más arriba. A ver qué dice por ahí. Vale, los comentarios y nos vamos. Listo. Incluso puedes proponer compartir el inicio de las sesiones distintas y veremos todas esas diferencias. Ah, claro. Sí, eso lo vamos a hacer. Déjame lo anoto en mi libreta invisible. <ríe> mi libreta real. Eh... Listo. Ah, ya lo anoté. Eh, Podemos pedirlo de Navidad. Sí, eh, ya, ya, ya di cuál dice, ya vi cuál dice, Heidi. Eh, ¿Qué? Con respecto al libro que vamos a leer, a ver Heidi. Tírele a ver si, si lo adivina. ganas de noviembre, principios de diciembre, ya les diremos. Eso espero sí, sí Violeta. <risa> Empieza con, ya sé quién es. <risa> Más o menos cuánto, cuánto que Leslie. Cuánto valdría que, que el libro. Es que he hablado tantas cosas. No sé si hablas del libro que, que amo a leer de Acantilado o, o, cuánto, o, o sobre el de El Quijote. El Quijote no va a estar el otro año, eso sí, 2024. <risa> eh, dice eh, Mari que se inscribe, ayúdame a John, o sea, que crezca el CLE, un CLE con algún libro de Tomás González. Claro, qué bueno, sería leer Tomás González. Llame uno, yo me uno al del Quijote, de María. Como no, me muero por el CLE del Quijote, estaría buenísimo. Ese CLE sería una cosa de locos. Eh, hagan campaña, eso sirve Así, A ver si se unen, ya vamos Tres, súper, quijote ¡Ah! Me encanta el hashtag, Mari Lo mejor, yo me uno al Quijote ¿Cómo no? El, pero el Quijote no será el próximo año No, eso es un hecho No va a ser el próximo año Pero va a ser en 2024, puede ser ¿Cómo no? Eh, no dañen nuestras expectativas Quijotescas Me encanta El libro que dijiste, sí, el de acantilado No, no lo voy a decir, no voy a decir que el libro es pero es un autor, eh, es un autor y la traductora es una traductora, el libro es de acantilado, eh, y probablemente vale, como todos los libros de acantilado muy caros, es aproximadamente 20 dólares, 22, 23 dólares más o menos vale ese, vale ese libro. El libro que hiciste, sí, me, me metería la cabeza El Quijote totalmente, El Quijote lo leemos En 12 meses, necesitamos prepararnos al 100 para El Quijote Sí, necesitamos mucha preparación Para cogerlo bien, pero Pero va a estar muy bueno, es más, no, es que Yo ya tengo muchas anotaciones sobre cómo será Ese clé del Quijote Eso es una Eso es una, un hecho Pero bueno, en un clé estamos leyendo Cerca de la zona o en la zona, puede ser Es un clé, estamos En un clé, estamos leyendo, cerca de la zona O en la zona, puede ser no entiendo Si me corren ya les contaré eh, Bueno, mis queridísimos Muchísimas gracias por estar acá Siempre creo que estos en vivo son, van a ser cortico Pero es que me gusta mucho hablar con ustedes Muchísimas gracias por estar acá Por estar en el chat Por acompañarme eh, Por acompañarnos todos Por conversar eh, Espero que lo hayan disfrutado Nuevamente muchas gracias por haberse inscrito a este CLEA aniversario eh, los espero mañana para ustedes en el grupo. Eh, muchísimas gracias a todos los que dieron un super gracias, un super chat en, este, en esta conversación. Muchísimas gracias a Alex, muchísimas gracias a Becky, a Heidi, a Pau, a Sandra, a Juan y a María Esther. Muy lindo su aporte. No saben realmente lo lindo que es y lo importante que es. Así que nada. Eh, a mí también me gusta este formato. ¿Cuál formato? Rosario. ¿El que Los envíos. A ver. ¡Ay, sí! <ríe> sí, este, estos envíos son muy buenos. Es más, venga, les quiero contar una cosa precisamente que estaba pensando. Ya, para terminar. Eh, si no se me arregla el computador, lo más probable que pensé es, es, es que como no voy a poder hacer reseñas ni editar, es que realmente no puedo hacer nada. Eh, pienso hacer una serie de en vivos haciendo reseñas en vivo La mayoría de las reseñas van a ser de libros que ya leímos y por cierto en el CLE Entonces estoy pensando hacer eso Hacer eh, reseñas en vivo y conversar y, y decirles cuáles serían Cómo hacer la reseña en el video, ¿cierto? Con un poquito para practicarlo, para eh, centrar mis ideas Y también para compartir con ustedes la lectura Entonces, no sé, cuéntenme qué les parece ¿Qué les gusta de estos chats? Eh, ¿qué, les gusta, ¿Qué les gustaría ver? Eh, definitivamente yo este fin de semana me dio para pensar esto en todo en mi desespero por el computador, que bueno, pues los en parecen funcionar eh, y me gustaría mucho hacer esas reseñas en vivo. Así que sí, ya lo hicimos un poco con el capítulo del 41 de Rayuela y bueno, no sé, en fin, es eso, eh, probablemente no vaya a haber videos en los próximos dos meses si no resuelvo el asunto del computador, eh, me tienen jaque <risa> hablando de ajedrez, pero si no lo resuelvo, pues sí, van a ver en vivos, con reseñas en vivo y será un formato muy lindo también, cómo no, entonces hablando también de, de esas son cosas, este problema me ha hecho replantear muchas cosas, <risa> pero eso es lo lindo, a los... A, como Hay un libro que se llama The Obstacle is the Way, de un escritor que se llama Ryan Holiday, no sé si lo han leído ustedes, estadounidense, eh, un escritor muy interesante que se ha vuelto muy conocido porque es, promueve mucho el estoicismo, eh, y este libro de Obstacle is the Way es una compilación de sus ideas y todo y muchas de los antiguos griegos de filósofos sobre... Cómo, cómo precisamente el obstáculo es el camino. Cuando tenemos dificultades en la vida, eh, a veces creemos que el obstáculo no nos deja avanzar, pero veces es precisamente el camino, lo que nos muestra eh, eso. Entonces, claro, muchas veces cuando en el camino tenemos una dificultad, nos toca dar un rodeito y resulta que ese rodeo nos lleva a cosas muy buenas. Entonces, mi obstáculo en este momento es que no estoy en casa, que extraño mucho la comodidad de mi casa, que extraño mi familia, eh, que mi computador no funciona, pero eh, creo que ese obstáculo es el camino para nuevas formas de descubrir la literatura y de compartir con ustedes la buena lectura y compartir con ustedes eh, en el canal. Así que nada, eso es mi aprendizaje. <risa> Espero que les sirva, si les interesa leer The Obstacle is The Way, El obstáculo es El Camino, no me acuerdo cómo se traduce, eh, me dicen, les mando, les, les voy a poner eso en el, en el chat. No, mentiras, es que se me cae. Yo les escribo, lo voy a poner en una publicación en, en Instagram o algo o en el canal, y, y para que lo vean si quieren, un libro muy interesante, The Obstacle... The way, ah y el autor también a veces Los, los, los, los resume en, en su canal, entonces bueno A ver, si sí, más envíos, wow, una reseña en vivo Sería fabuloso, aunque se arregle el computador Hazlo <ríe> Bueno, Viol, ¿qué consejos das Para dar, hacer excelentes reseñas Como tú, Gustavo eh, Lo primero es No ser como yo <ríe> No, mentiras eh, Es que yo me demoro mucho haciendo las reseñas Pero es porque le meto mucho cora, pero yo diría Que una reseña eh, una, un consejo para hacer reseñas muy importantes es realmente consultar mucho y olvidarse de lo que uno consultó para luego generar su idea. Eh, yo creo que es muy importante informarse sobre qué está leyendo uno, informarse como la, eh, entender la expectativa, el, la voluntad del autor, su deseo, eh, tratarlo de comprender claramente, pero también... Eh, pensar si realmente el autor lo logró eh, y la y la y la y, y la y la la recomendación es esa eh, informarse pero siempre tratar de no olvidar cuál fue tu verdadera sensación con el libro más allá de esas cosas mariano capalbo quién eres saluda va a darse un abrazo eh, los sacos los pueden ser retos y sí, bueno ahora sí ya eh, nos pasamos de la hora un abrazo a todos eh, 31 conectados, 30 likes. Venga, antes de que irnos, pasemos a la cantidad de likes, a la cantidad de conectados. Faltan dos, tres para superarlo. Bueno, se bajaron la cantidad de conectados, entonces están igual. Ya, yeah, ya, ya pasamos. Bueno, mis queridos, un abrazo fuerte. Eh, Mariano, voy a volver y te voy a ver en la primera semana que esté en Medellín, en Medallito. Eh, los quiero, muchas gracias por estar aquí de nuevo Feliz noche Feliz eh, noche para ustedes, feliz día para mí Nos vemos mañana en el grupo eh, Bye Gracias Heidi